Hola mis vamos a este review súper especial de mi compadrito, mi hermano Marquito Fabián. Sonríe, siempre sonríe hermano, siempre. Vean aquí las estadísticas de Marquito Fabián en forma... Eh, bastante tranquilas Pero lo que realmente destaca de él eh, Que hay en su mente mujeres Hay mujeres seguramente en bikini En otras posiciones, en, en otras formas eh, Restos de tacos eh, Seguramente ahí en la boca del estómago Cerveza, otros químicos Y dos pies izquierdos Pero lo que lo hace muy bueno es que va con Toño Vean la determinación con la que va Yo voy contra todos bolas Y yo voy eh, malo la inestabilidad La inestabilidad mental que tiene el jugador Es triste, el equipo se lo echa al hombro Y esto lo demuestra con magia ¡Magic! Aquí vean aquí ¡Yo voy, brother! ¡Bolas! Y adentro la pelota Es un tipo rebotero a morir eh, Va a pelear todo La confianza al máximo Aunque la falle, la confianza no la pierde El control, lo único que le falla Y es improvisador este tipo va a ser muchísimo para tu equipo, sobre todo para que te diviertas. Tal vez no para que ganes, pero sí para que te diviertas. Pues bien, piperos, yo soy cero y recuérdenlo, jugando un poquito entonado, pita la vida.